It's Me levanto en la mañana, ya mi mente está sedada. Recordando el river body del smokey marijuana. A vos, eso miro hacia el techo y luego rezo. Mi almohada y saco el caleto Vengo, me levanto Procedimiento en alto Me siento en mi escritorio Un par de G's, y derramo Greneo, ruleo Vengo y luego fumo Escucho whisky, y Y el ambiente queda mudo Que no quiero embosadera. Wanna quiere estar Puff, puff, pass Puff, puff, pass. Que no quiero en posadera Así que córremelo ya Puff, puff, pass Puff, puff, pass. puff, puff, pass. puff, puff pass. La Cush, good Cush <risa> Primer Puff Ey Y me siento en Saturno Segundo Puff Ey Viajo hasta Neptuno Tercer Puff y creo que me posee, Pilla ese feeling que me llega otra vez Primer ey, Y me siento en California Segundo ey, Amsterdam está la gloria Tercer buff Dile al Babilán que no me que ya no me joda, el fucking foca. Fuck yo no robo, yo no mato, solo fumo y me relajo mm -hmm. Estudio y trabajo y me he visto californiano okay. El Babylon se enamoró de mi estilo, se ilusionó El vino y me revisó, pero nada a mí me encontró Miro hacia adelante y sigo hacia el frente No me interesa lo que piense la gente desde de, de, de mí, ok? Soy un gáncer americano, que tengo clases, visto bien, que fumo bien Y que todos los días gasto los de cien Uf, uf, paz, uf, uf, paz, paz, uf, paz. Que no quiero en posadera, así que córremelo ya ya yeah, ya yeah, ya yeah, tú sabes cómo no. Gucci ah, bully, una más para la calle, no reventando el sistema a ah, todos los anormales que tienen la mente monstruosa, escuchando el ritmo que te la vuelven loca. Ah, quiero mandar un shoting allá a todos los frenos tú sabes cómo no. A los de siempre que están conmigo, duendito. O sea niés, tú sabes cómo un shoting allá muy en fresito, tú sabes cómo. Hágala. Ah? Ah, Vaya Arthur y a todo el sistema. te saben cómo no, que eso pasa. bien el record Records. Tú sabes cómo es esto, no. Junkie Music, Future Records. D-Lion, papá. <risas> Kush Bully, llévala.